¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento social es un término que se utiliza para describir lo que las personas necesitan hacer para protegerse a sí mismas y por ende proteger a los demás para que no se infecten del coronavirus. En otras palabras, distanciamiento social significa no visitarse el uno al otro. Significa permanecer lejos, dos metros o seis pies de distancia cuando caminamos por la calle o en una habitación que no podemos evitar entre personas que vivimos en el mismo hogar. Significa pasar el menor tiempo posible en un espacio interior con otras personas, excepto en nuestra propia casa. Este distanciamiento social es una parte importantísima para la protección de la comunidad y contra la propagación de este virus. Otras cosas que podemos hacer es salir a la calle solo con una bufanda o máscara que nos cubra la nariz y boca. Lavarnos las manos tan a menudo como sea posible con agua y jabón. Y desinfectarlas con el alcohol etílico al 70%. Y asimismo evitar tocarnos los ojos y nariz y boca.